Lo sucedido fue que yo estaba trabajando en un negocio, en un punto de droga, entonces el menor, y supuestamente dice que es menor porque es mayor, lo tenía trabajando allá, le daba todo lo que quería, lo que me pedía se lo daba, aprovechó que él estaba libre ese día y fue y ubicó todo como estaba eso, y como el seguridad sabe que él trabaja allá, no lo revisaron, y se dejó programar, pues no ven visto y volvió con una pistola, y lo que hizo fue con la pistola, de una vez entrándome al tío y, al tío, y yo como pude fui, se con él, le bajé la pistola, y ahí se le pegó un disparo ahí también, y él salió la pistola y salió huyendo, que fue un forzajero, no como la gente dice que fui yo que lo fui a matar, no, él me quería matar a mí primero, tuve que defenderlo, como cualquiera lo hace. Como cualquiera lo hace, me tuve que defender. No me voy a dejar matar de nadie porque tengo por qué velar por mi familia y por mis hijos. No me voy a dejar matar de nadie. Anteriormente, ¿te van a Nunca, nunca, nunca. Ese muchacho lo quería yo muchísimo. Ese muchacho me trataba bien. Fue así que se dejó programar por un primo de él. Todo el mundo sabe en la ceniza, que nadie quiere hablar porque le tienen miedo a esa gente que están acabando ahí atracando. El día antes me habían atracado un punto en la ceniza, en el barrio azul allá abajo, y después querían atracar ese mismo. Pero como yo no me dejé atracar, defender por de los míos, tuve que tirar para adelante como un hombre porque no puedo dejar parte de nadie. Nadie. ¿Cuál es tu nombre? Yo no tengo más alto.